Comunica PRONADIS enero-febrero 2013. Resumen de noticias relacionadas con la temática de la discapacidad. Empresas y oportunidades. Se realizó la jornada denominada Tienes una empresa, tienes una oportunidad. Dirigida a empresas interesadas en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en Uruguay. 33 incluido. Quedó inaugurado en el Hospital José Perkovich de la Ciudad de 33, un espacio inclusivo para personas con discapacidad. Será el puntapié inicial para captar y relevar necesidades de estas personas en lo relativo a ayudas técnicas, prestaciones básicas, capacitación, logrando así un avance en materia de inclusión laboral. Más apoyos. La Embajadora de Cuba en Uruguay y el Ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, firmaron un acuerdo de cooperación para consolidar el trabajo que se está realizando desde el Laboratorio de Ortopedia Técnica. Este acuerdo permitirá extender el servicio y ofrecer nuevas herramientas a la población más vulnerable. PRONADIS en Ecuador. En el marco del Convenio de Colaboración Científica Técnica entre Ecuador y Uruguay, un equipo técnico del Programa Nacional de Discapacidad ...visitó la ciudad de Quito. El objetivo principal fue conocer el trabajo que se está realizando... ...en ese país en materia de discapacidad. Artigas sin barreras. Durante el mes de marzo se realizará un proyecto piloto... ...en el departamento de Artigas, para abordar integralmente... ...la discapacidad. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de Ecuador... ...tiene como principal objetivo propiciar la inclusión de personas con discapacidad a la sociedad y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Instrumentos para discapacidad. Una organización civil noruega capacitará a técnicos y estudiantes de UTU en el acondicionamiento de materiales e instrumentos para personas con discapacidad. El miércoles 23 de enero se realizó una conferencia de prensa en la sede central del Mides para informar sobre los detalles del proyecto. Avances en Educación Inclusiva La inclusión no es solo para niños con necesidades especiales, es dar educación de calidad a todos. Que todos accedan, permanezcan y aprendan, indicó la asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos en Primera Infancia y Educación Inclusiva, Rosa Blanco. Reconoció el camino avanzado por Uruguay en enseñanza primaria y convocó a promover la inclusión en educación inicial, donde se establecen las bases, y en secundaria, donde las exigencias son mayores. UCOT presentó nuevos ómnibus con accesibilidad total. La Intendenta de Montevideo, Ana Olivera, presentó los nuevos ómnibus de la cooperativa UCOT, que incorporan mecanismos de accesibilidad total para personas con discapacidad física.